Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de algunas tendencias eh, para 2020 en el campo del personal branding. Eh, no tengo el oráculo, no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí he visto cosas que están viniendo en el, en el mundo del branding que creo que son aplicables al campo de las personas. La primera es el impulso de la conciencia social, algo que ya empezamos a ver hace algunos años y que cada vez se está consolidando con más fuerza. La segunda es eh, el predominio del campo de la experiencia, es decir, el predominio de aquellos formatos que muestren más lo que hacemos que no lo que decimos, como por ejemplo los casos reales, como por ejemplo eh, los testimonios, etc. La tercera es el paso de influencer a influyente, es decir, el dominio de la profundidad sobre la superficialidad. Y hay cuatro más que espero que puedas leer en el post de hoy. Eh, te dejo con el mito de Pasífae, eh, en Vilanova y la Centrul en la playa de las Rivas Rochas, eh, y nos vemos la semana que viene.